Hoy vamos a ver a 6 streamers bastante difíciles de encontrar que juegan a Fortnite Básicamente vamos a ver a personas que han superado sus propias dificultades para poder jugar al juego Y algunos de ellos que juegan muy, muy bien Y si os quedáis hasta el final del vídeo vais a ver que de verdad no hay límites para poder hacer lo que a ti te gusta Y progresar en esa cosa que te gusta En el número 6 tenemos a un chico llamado Aaron Aaron tiene 15 años y tiene la enfermedad de la piel de mariposa en lo que consiste en esta enfermedad es que la piel de los que tienen la enfermedad pues es extremadamente frágil y con cualquier cosa pues se le hacen heridas en la piel y eso ha resultado que por ejemplo en las manos tiene heridas entre los dedos y los dedos se vayan juntando conforme van cicatrizando estas heridas. Entonces este chico para poder jugar a Fortnite y de la forma en la que lo hace que ahora veréis que es brutal cómo juega este chaval pues básicamente tiene un setup bastante único, tiene un mecanismo de de pedales que cada pedal puede realizar una función en el juego. Por ejemplo, puede poner una pared, puede cambiar de arma o puede, por ejemplo, poner una pirámide. Oh, Y de esta manera es posible que este chaval pueda jugar a Fortnite y de la forma en la que lo hace porque como estáis viendo es súper bueno construyendo y también tiene muy muy buena precisión. En quinto lugar tenemos a Iwok Iwok es una chica de 13 años que es sorda y juega a Fortnite perfectamente e incluso también es igual de buena que el chico que hemos visto antes, Aaron. Entonces esta chica puede jugar a Fortnite sin sonido gracias a un modo que tiene el propio Fortnite llamado visualizar efectos de sonido este modo lo que hace es que te saltan una serie de indicaciones conforme vas haciendo cosas dentro de la partida por ejemplo se te acerca un enemigo por la derecha pues te sale un marcador de que hay un enemigo a la derecha y así sin sonido puedes llegar a jugar al juego y las personas sordas como es esta chica y puede llegar a jugar al juego y no sabéis la forma en la que juega de bien Con tantas kills que estoy viendo que se hacen estos chicos me gustaría que por los comentarios me pusierais cuál es vuestro mayor número de kills que os habéis hecho en Fortnite. Y también comentarme si vais a intentar superar ese récord de kills que habéis conseguido anteriormente en el juego. En cuarto lugar tenemos a el abuelo gamer, básicamente una persona mayor jugando a Fortnite. Este señor no es que destaque mucho por su habilidad dentro del juego, pero oye, se hace alguna que otra kill que a saber nosotros... ¿Cómo estaríamos a su edad? Que yo calculo que tiene que estar en torno a los 75 años o así. Well, that took care of it. En el número 3 tenemos a Blink, un chico de consola que juega bastante bien a Fortnite y que no tiene manos. Me he visto algunos de los vídeos que tiene este chico y la verdad es que destaca por una positividad increíble en los vídeos y de hecho es muy gracioso porque tiene una serie de vídeos en los que él enseña cómo hace cosas en la vida real y en concreto me hizo mucha gracia un vídeo en el que explicaba cómo quererse a sí mismo haciendo cosas en la vida real sin manos. No no sé si me seguís por dónde estoy yendo, pero bueno, es muy curioso. You got left, I got right? Or we both got right? Here you go. GG boy! De tanto tiempo estar encerrado en el búnker De la temporada 8, Juanito Se ha hecho más mayor y también Le ha crecido el pelo y la barba Aquí tenéis vuestro baile De flamenco y Juanito me ha dicho Que si este vídeo consigue llegar A más de 6.000 me gustas En el próximo vídeo Juanito se afeita y sale con el pelo Corto y afeitada la barba En el número 2 tenemos al hijo del Streamer Exotic Chaotic Que ya lo hemos comentado anteriormente En el canal porque le hacen una dona de 75 mil dólares. Ni siquiera se mueve un poquito, o sea, es que no entiendo que no, sangre fría. Pues ahora su hijo que tiene dos años se pone a jugar una partida de Fortnite y su padre pues le va ayudando en ciertos momentos de la partida. Forward, right, left, open, down, up, left right Left Right Up. No. Look, this one's E. That right, is Kai. Let me let me take over Just for the here. Shaka. She Mm-hmm. Ya Puesto número uno tenemos al streamer Rocky, que es tetrapléjico y aún con todas estas dificultades que le suponen para él, ha conseguido superarlas y puede jugar al player y al Fortnite, pero vamos con una facilidad increíble que incluso tiene un gameplay con más de 11 kills en Fortnite. Básicamente tiene un setup único compuesto de tubos que si él va soplando dentro de ellos, pues realiza ciertas funciones en el juego. Es una pasada, como digo, esto no lo... Había visto en mi vida y madre mía. También tiene un papelito en su monitor izquierdo con todas las combinaciones que puede hacer con su sistema. Que es que básicamente puede abarcar, yo diría que la gran mayoría de teclas que nosotros utilizamos en el juego de Fortnite o en el player para jugar. I just killed five people. Hit. I don't know how they didn't kill. Oh, there's one hit Doctor. Yeah. Nice. Antes de continuar con el vídeo Recordaros que arriba a la derecha Os está apareciendo el vídeo De 12 momentos más desafortunados Que han ocurrido en Fortnite Si no lo habéis visto ese vídeo Yo os recomendaría ir a verlo Nada más que termine este vídeo Lamentablemente en el anterior vídeo No conseguimos llegar a los likes Para sortear esos 2000 pavos Para dos ganadores Entonces si en este vídeo conseguimos llegar A más de 13900 99 me gustas Vamos a sortear 2000 pavos Van a haber dos ganadores y cada ganador Se va a llevar 1000 pavos para Fortnite Así que chicos si queréis participar en este sorteo Lo único que tendríais que hacer Sería dar me gusta a este Vídeo, el segundo requisito Estar suscrito a este canal Ya sabéis ir abajo del vídeo Y si os aparece el botón de suscribirse En rojo darle a ese botón Y que se quede en color gris Y en tercer lugar me tenéis que poner por los Comentarios cuál ha sido vuestro